Saludos, muy buenas a todos. Muchas bendiciones para ustedes que están de ese lado. Siempre atento a lo que son las variantes en torno a lo que es la, la visa de los Estados Unidos. Todos nosotros pues estamos a la expectativa, lo que estamos esperando, la oportunidad de entrar a los Estados Unidos. Mire, ya salió el boletín de visas del mes de octubre. Aunque no estamos en octubre, sino que estamos en septiembre, regularmente recuerden que ellos lo que hacen es que lo tiran antes de que el mes llegue para que uno tenga, bueno, pues una, una línea de cómo guiarse. Es importante observar cuáles han sido los cambios en cuanto a las distintas categorías. Le hago un breve recuento con relación a esto de las, de las categorías de visa y qué pasa, por qué caen aquí, cuando caen aquí. Caen aquí efectivamente cuando ya hay una visa disponible en el NBC, Centro Nacional de Visa. Una vez ya caen... Cuando digo aquí, me refiero, estoy hablando al público dominicano. En otros países, bueno, cuando cae en el Centro Nacional de Visa, del país en donde estén, ya que hay varias personas que nos están viendo a través de este canal de YouTube, lo cual les agradecemos. Y si me estás viendo, estás viendo la explicación que estoy dando, pues suscríbete al canal, ya que cada vez o mensualmente estamos periódicamente subiendo lo que es el boletín de visa, entre otras informaciones que son importantes. En este caso les decía que ya cuando hay una visa disponible, en el boletín de visa sale. Ya a esas personas le llegan lo que es, son los seis pasos, el welcome letter, carta de bienvenida, o como la gente dice, ya tengo el preaviso. ¿Se quedó así? Bueno, pues la gente así lo está manejando. Cuando esto llega, ya la persona tiene que dar los seis pasos. ¿En qué consisten los seis pasos? Los seis pasos consisten en uno subir lo que son los documentos civiles de las personas que está siendo pedida. También otras informaciones con relación al que está pidiendo, como son, es la FIDAVI, una demostración de la residencia, una foto de un recibo de que le llega a la casa, eh, una evidencia de lo que es si es ciudadano o si es residente, regularmente le piden como evidencia del trabajo, es importante agregarla, aunque muchas veces eh, no, no, no necesariamente tiene que ser así. El caso es que en caso de que el, el patrocinador no cubrir con las personas que van, entonces se busca un joins sponsor o alguien que le ayuda a a darle el soporte a las personas que van a ir hacia Estados Unidos. Entonces, pero vamos a hablar ahora de lo que es el boletín de visa. Mire, para los F1 está del 1 de, de, de diciembre de 2014. Eh, en todas las, todos los países, excepto estos, estos cuatro que están aquí. Dos, eh, eso es esta, esta columna o esta casilla, lo que nos está diciendo esto. Aunque si estas que están acá... La, también pueden parecerse, por ejemplo, en China está la misma fecha, lo mismo que en India, aunque en México varía el 15 de marzo de 2000 y en Filipinas 1 de marzo del 2012. Los F2A, en este caso las esposas o esposos de un residente en los Estados Unidos, están en tiempo ocurren. Aquí hubo una variación con relación a lo que fue el mes pasado. O sea, cuando hablo de mes pasado no me estoy refiriendo, el mes de atrás, porque estoy transmitiendo en el mes de septiembre. El que corresponde al mes de septiembre, eh, hubo una variación solamente, todo estaba igual. Mire, ¿no? ustedes se fijan acá, aparecen todas en Curren, pero en el boletín pasado, en, el, en México, había una variación donde indicaban específicamente cuáles estaban disponibles para una visa eh, en este país de México. Pero. El Curren, usted sabe que yo diría que eso es a modo de símbolo, porque realmente usted puede estar en Curren y a usted no le han llegado los seis pasos y, y no lo puede dar todavía porque no le llega. El asunto es que eso es figurativamente, pero se ilata aproximadamente los mismos dos años que regularmente siempre ha estado pasando. Entonces, si nos fijamos, esa es la única variación. Después todo va a ser igual. Los F2B, que son los hijos o hijas de residente. En los Estados Unidos, ya sean menores o mayores de edad, pero que sean solteros. Si son casados, pues no lo puede pedir. Además de que el residente no puede pedir hijos que sean casados. Entonces, en ese F2B nosotros vemos que es lo mismo. Está 22 de septiembre, 22 de septiembre en, en nuestro país. Dominicana 21 de septiembre en China en India igual en México el 1 de abril 2001 y en Filipinas 22 de octubre 2011 los F3 los F3 son los hijos de un ciudadano americano y estos que estén casados en este caso tenemos, y volvemos a mencionar, se repite igual, 22 de noviembre de 2008, 22 de noviembre de 2008 para China, 22 de noviembre de 2008 para India, México 15 de octubre de 1997, Filipinas 2002 el 8 de junio. Y por último, la, quizás la categoría más castigada con el tiempo, los F4, regularmente dicen no, que son 12 años, y eso se ha ido lejísimo, porque muchos han cumplido los 12 años, y algunos tienen el caso, por ejemplo, tienen el SDO, el número, en República Dominicana lo tienen asignado, pero tienen el invoice ID o le llega el invoice ID y simplemente le aparece, pero no puede dar ni un paso. Simplemente está en el NBC, usted trata de entrar, usted entra, pero no le habilitan subir los documentos civiles hasta que ellos consideren que sí, que ya podemos trabajar con estas personas. Entonces, el F4 está para el 22 de marzo de 2007 en República Dominicana y algunos países, excepto lo que es China, que es igual 22 de marzo 2007 en India, 15 de septiembre 2005, 1 de junio, 2000 en México y en Filipinas por último, 8 de agosto 2002. Eso es lo que ha pasado en torno a lo que es el boletín de visas. No nos desesperemos, sigamos esperando, no dejemos de hacer las cosas que estamos haciendo, no venda nada, no compre nada. Es una, en, la, en el World Corp le dicen eso, mire no venda nada, todavía usted no ha sido visi, visado. Porque pueden pasar muchos inconvenientes. Gente que se desespera. Ya, ya me llegó. Déjame arreglar. Pero todavía no se van. Eh, simplemente están en, en punto de espera. Así que muchas bendiciones. Como te había dicho, sígueme en el canal. Si es la primera vez que, que me estás escuchando. Espero que me sigas. Y que juntos podamos seguir hacia adelante con estas informaciones. Totalmente gratuitas. Con relación a lo que es la visa. O el sistema de migración hacia Estados Unidos, como también está el de inmigración, en donde hay varios videos donde enseño cómo usted aplicar por su visa de paseo. Muchas bendiciones a todos. Bueno, y hasta el próximo video que esperamos subir lo que es el próximo boletín de visa. Bendiciones.